Buenas tardes, buenos días, buenas noches, mis amores. Buenos días a mis cubanos. Esto es un mensaje para el pueblo cubano. Felicidades por alzar sus voces. Felicidades. El mundo entero sabe de que el pueblo cubano está diciendo pasta. Ten que ya no puedo. ¿Verdad? No cojamos lucha si dicen que si fueron tres borrachos, que si fueron ustedes saben, el mundo entero sabe, y nosotros sabemos... De que no fue así, de que realmente el pueblo está diciendo basta, de que realmente el pueblo no tiene miedo. Segunda protesta que se hace, segunda protesta. En Cuba siempre ha existido protesta, pero con muchos años de diferencia, muchos años después. Y sin embargo, esta es la segunda protesta que se hace 2021 y 2023. No hay mucha diferencia. ¿Verdad? Bien. Quiero pasar por aquí y decirle a mi pueblo cubano lo siguiente. ¿Ustedes se acuerdan cuando ellos hacían los ejercicios? ¿Verdad? De estas cosas que tenían que ver con la defensa civil. Lo primero que ellos hacían era tocar la alarma. La alarma aérea. ¿Verdad? Pues bien. La alarma aérea de nosotros... Es la caída de Internet. Cuando Internet te diga que tú no tienes conexión, pon tus sentidos a funcionar de que algo está pasando, de que algo está sucediendo. Empieza a llamar a los tuyos, comunícate a ver qué es lo que está sucediendo si otros también tienen comunicación, si otros también tienen Internet. Si te dicen que no, piensa por un momento. De que algo está sucediendo. Porque cuando hay una caída de internet. No es por gusto. ¿Verdad? Estos son momentos. Cruciales. Estos son momentos donde todos. Tenemos que tener. Todos los sentidos en una sola órbita. ¿Verdad? Todos tenemos que hablar el mismo idioma. ¿Verdad? Y todos tenemos que ser. Todos. Bien. Lo segundo que quiero decir es lo siguiente, se debe de actuar de día, si vas a hacer una manifestación, que por supuesto es espontánea y lo entiendo, debe ser de día, fíjense que no digo tengo porque no me gusta esa palabra, debe de ser de día, ¿por qué? porque hay mayor visibilidad, Tú puedes ver de dónde viene el golpe, de dónde viene el palo, de dónde viene. Tú puedes ver en la cara a tu agresor. Porque por la noche ellos tumban la luz y te quedas ciego. Acuérdense que ellos dentro de su eso están preparados. Nosotros no. Ellos tienen una preparación. Nosotros no. Entonces, si lo vas a hacer, que sea de día, donde tú puedas visibilidad, visibilizar. Donde tu, tu, tu, tu, tu, no sé, tu vista abarque todos los ángulos para esquivar, para ver, para poder ver a aquel hermano que le están dando golpe y ir y recurrirlo, ¿verdad? La otra, me están picando los mosquitos, la otra, eh, bloques, mujeres con niños, mujeres embarazadas, mujeres, ¿verdad?, jóvenes y ancianos de la tercera y cuarta edad. Siempre pacíficamente. Las manifestaciones deben de empezar pacíficamente. Que no digan que somos nosotros. Pero sí debe ser cuidadoso. Se debe de trabajar por bloques, mujeres, vuelvo y repito, mujeres con niños, mujeres con niños en coche, mujeres embarazadas. Esto tiene que hacer un stop ante las autoridades, ante el órgano represivo que va a reprimir al pueblo. Tiene que ser un stop. Mujeres con niños, mujeres embarazadas, mujeres ancianos, tiene que ser un stop. E incluso, si podemos con, eh, poner eh, médicos con sus batas, meternos en los grupos, médicos con sus batas puestas, y así in, intercalar hombres necesarios. ¿Para qué? Para cubrirle las espaldas a estas mujeres y a estos ancianos que están dando el frente. Sabemos la escasez que hay. Sabemos la escasez que hay, pero lo principal sería con una flor. Fíjense, pero bueno, no hay flor. Perfecto. Mujeres con niños embarazadas. Eso es una malla pacífica donde hay un stop, donde hay un cuidado, que son mujeres con niños. Donde el militar que está al lado le va a decir, cuidadito, que son mujeres con niños. ¿Verdad? Hombres. Atrás, cuidando las espaldas. Lo demás, no lo puedo decir por allí. ¿Entienden? Entonces, mis amores, eh, pasé por aquí para aportar mi granito. Mi granito. Orden de combate, caída de Texas. E Texas es la primera que anuncia que algo está sucediendo. Muy importante, 16 provincias tienen nuestra Cuba. No pueden con 16 provincias. Ellos no tienen para 16 provincias. No la tienen. No tienen policía, no tienen recursos, no tienen combustible. No tienen. Si salen las 16 provincias a la vez o con diferencia de horas, no importa, las 16 en las calles, logramos la libertad. ¿Verdad? Hay otros grupos que tienen que hacer sus acciones. Ellos sabrán. Pero el pueblo hay que guiarlo. El pueblo hay que hablarle. Recuerden, por la noche no se debe hacer manifestaciones. está ciego. Por el día hay visibilidad para ti, para esquivarte para hacer cualquier cosa, recuerden, mujeres, mujeres con niños, mujeres embarazadas, ancianos, muy importante, hombres, atrás, pueden ir haciendo cualquier otra cosa, escudando a esas personas, profesionales, únanse al pueblo, médicos, pónganse sus batas y adelante con su pueblo, ¿verdad? Nada, idea que estoy dando, ¿por qué?, porque yo también formo parte de ese pueblo. Aunque lejos esté, yo también formo parte de mi pueblo. Bendiciones y los quiero mucho. Y nada, aquí estoy. No estoy, eh, no estoy lejos, pero estoy con ustedes. Bye, los quiero. Y nada, para adelante. El primer llamado, caída de Texas. Cuando Texas tumbe comunicación, coge tu teléfono y empieza a llamar a los tuyos y explícale qué es lo que está pasando.